oh maría madre mía oh consuelo del mortal amparadme y guiadme a la patria celestial con el ángel de maría las grandezas celebrad transportados de alegría sus finezas publicad oh maría Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Salve júbilo del cielo, del excelso dulce imán. Salve hechizo de este suelo triunfadora de Satán. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Quien a tu ferviente calma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 De sus gracias, tesorera, de tu nombre Redentor. Con tal madre medianera, te más pecador. Con tus gracias, tesorera, te ha nombrado el Redentor. Con tal madre y medianera, nada más pecador. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Pues te llamo con fe viva, nuestra madre tu bondad, a mí vuelve compasiva esos ojos de piedad. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal amparadme y guiadme a la patria celestial hijo oh, fiel quisiera amarte y por ti solo vivir y por premio de ensalzarte ensalzándote morir y por premio ensalzarte ensalzándote morir, oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial.